¡Qué caro estoy pagando! ¡Qué caro estoy pagando! El haber traicionado El amor que me daba. una aventura tanto nunca tan tiempo y vengo a pedirte perdón sincero ya ya te pido te digo que regreses conmigo que no te he olvidado mejor, que te traen a mi amor, que tengo tanta cara Debe desviar tu dolor, mi lleno de pena, el pensar y yo no volveré a estar a la espera. No quiero ni pensar, y de rodillas te pido. Ella fue una aventura, no solo un pasatiempo, y hoy con arrepentimiento sincero vengo a pedirte perdón, y de rodillas te pido. y me lleno de miedo de te pongo a poner, estás en el de me voy no quiero ni pensar. Y de rodillas te pido, te digo de luego, que regreses contigo, que no te olvidaré que te estás Me despierto gritando por locos que no llena de miedo pensar que no me quedarás